En la página de Ubuntu, luego voy a la pestaña de Download o Descargas. Y aquí en Download tengo la opción de descargar, bien sea la imagen 20.04, que sería la imagen LTS o la versión LTS, o descargar la versión 21.10, que es la última versión. Así que le doy a esto, a descargar la versión 21.10. Esta descarga toma unos 4 o 5 minutos más o menos. Ok, terminada la descarga. Download complete. Ok, cierro la ventana con la combinación Shift-Windows-Q Shift y voy a abrir VirtualBox. Voy a crear una nueva máquina virtual que va a ser Ubuntu. Pongámosle 2010. Perdón, es 21, ya estamos en el 2110. Ubuntu 2110. Ok, siguiente. Vamos a dejar 2048, 2 GB de memoria RAM. Creo un disco duro virtual que va a ser una imagen BDI reservado dinámicamente y de unos 30 gigas de tamaño ok, una configuración adicional de esta máquina entonces en sistema habilito EFI quito el disquete en la pestaña de procesador dejo dos procesadores en la pantalla dejo la memoria de video al máximo 128 megas. Y con eso es suficiente. Ahora sí. Antes de darle clic doy Windows W para que la ventana que se muestre a continuación sea en pantalla completa. Y aquí selecciono Ubuntu 21.10. Seleccionar, iniciar. Ok, en este menú de bienvenida lo primero es seleccionar el idioma español. Y aquí le puedo dar o instalar Ubuntu o hacer una pequeña prueba para ver la versión live. Ok, esta es la versión en vivo de Ubuntu 21.10, así que puedo verificar que me funcione el audio, que me funcione el internet, que me funcione todo antes de hacer la instalación. Perfecto, ahí se reproduce el video y tengo audio, así que... Y adicional tenemos internet, así que estamos bien. Entonces, ahora sí... Vamos a hacer la instalación de Ubuntu 21.10. Instalar Ubuntu 21.10, idioma en español. La disposición de teclado usualmente es español o latinoamericano. Aquí tenemos una pequeña barra para hacer pruebas. Este es mi teclado. Perfecto. Tenemos instalación normal o instalación mínima. Vamos a intentar así una instalación normal. Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu e instalar programas de terceros. Continuar. Tipo de instalación. En este equipo no se ha detectado actualmente ningún sistema operativo. Obviamente tenemos VirtualBox con un disco duro de 30 GB en cero. Así que le damos borrar disco e instalar Ubuntu instalar y el sistema va a crear dos particiones la partición número 1 para el, la partición del ESP y la partición raíz que sería la partición número 2 ¿dónde estoy? estoy en Bogotá, perfecto Perfecto. El nombre de usuario y la contraseña. Podemos también cambiar el nombre del equipo. Digamos que sea... Ubuntu. Bien. Ubuntu 21.10. Iniciar sesión autom automáticamente. y ya se está instalando el sistema ok, terminada la instalación listo ok, instalación de Ubuntu terminada, de nuevo configuro el monitor monitor, monitor por aquí 1280 x 720 que es la resolución de HD, perfecto